¿Puedo hablar? Sí. Yo tuve una depresión fuerte. Pero has de hablar fuerte, si no, no se... Oye. Yo tuve una depresión fuerte. Fui al médico muchas veces. Lo que me mandaba no me iba bien. Tenía que ir otra vez, otra vez, otra vez. Y ya se ve que estaba harto. Yo estaba que, que me moría. Sí, sí, sí. Ahora, Y me dijo un día. Como eres andaluza, ponte las canciones de Manolo Escobar y de La Pantoja, y te pondrás mejor. Y yo le dije, como usted es catalán, póngase usted las, las, las tardanas y las baila usted con su madre. Y me dijo, si no estás contenta conmigo, te busca otro otro médico y le dije yo por cojones ahora me va a llevar usted porque usted es mi médico cabecera de toda la vida sí. salido <risa> bien